¡Hola, hola, hola, hola, gente! Bueno, esta es nada más que una introducción, pretendo que sea muy cortita. Eh, yo hace varios meses atrás eh, hice un video eh, en vivo en el que enseñé a levantar una carta natal a mano, eh, que no fuera con ningún programa. Eh, ahí te explico paso a paso cómo levantar un esquema natal entonces eh, como era un video en vivo en el que habíamos hecho una primer parte interpretando una carta y después hicimos esto de levantar el esquema eh, lo que hice fue recortarlo el video eh, y, y dejar nada más que esa parte para qué? para que vos eh, pudieras tener este video que estoy presentando o sea, esta es una presentación del video que viene ahora que es cómo levantar un esquema natal, paso a paso, a mano si quieres hacerlo eh, yo antes únicamente trabajaba levantándolo a mano porque no existían los programas Después empezaron a existir estos programas de computación. Eh, yo uso el AstroWord y también explico, lo enseño en uno de los videos cómo, eh, cómo utilizarlo eh, y dónde comprarlo, dónde conseguirlo. Eh, así que nada, si no querés levantarlo a mano, tenés eh, la posibilidad de eh, no ver este video, básicamente, o verlo para saber, porque es importante para un astrólogo saber levantar un esquema a mano, aunque después en la práctica siempre usemos programas eh, nada me despido eh, esperando que te guste el video que sigue chao Ahí están viendo bastante, bastante bien, ¿eh? Se ve, mira. No quedó tan mal. A ver en el celu cómo se ve. Mira, bastante bien se ve, ¿eh? no, Bere, el, Berenay me dice profe, eso de la velocidad del planeta el más lento como base eh, solo es para cuadraturas y trígonos. porque en los videos de sectil y conjunción no vi que explicara así pero si sí en su clase de cuadratura no, es para todos por igual y fíjate bien porque estoy prácticamente seguro que lo expliqué en todos bien bueno, yo voy a hacer mi carta natal, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es anotar acá mi fecha de nacimiento, 17 del 12 de 1968 a las 23.30 horas en Buenos Aires Argentina ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? no Si no lo ven no importa yo lo anoté todo ahí yo se los voy mostrando Bien, entonces, lo primero que voy a agarrar es la hora de, eh, de Argentina, ¿sí? Y lo voy a poner ahí, no lo están viendo. A ver, lo voy a hacer, si lo hago acá lo van a ver mejor. 23, 30. Ahí está. Y entonces yo digo, bueno, Argentina está en el menos 3, ¿verdad? Ese es el uso horario de Argentina. Entonces, yo a esta hora le tengo que sumar tres horas. Ahora, si estuviera en Madrid, por ejemplo, si el nacimiento hubiera sido en Madrid, que es eh, más uno, en este momento más dos... Eh, le tendría que restar esas dos horas. O sea, yo a lo que tengo que llegar es al... Eh, a Greenwich, a 0 grados de Greenwich. Entonces, si el uso horario del país donde, nací, donde estoy haciendo la carta es menos, lo tengo que sumar. Si es más, lo tengo que restar. ¿Se entiende? Entonces, yo podría decir que a las 23.30 de... Eh, a las 23.30 de Argentina, en realidad correspondía, como estamos tres horas atrasados, si yo lo sumo, va a corresponder a las 02.30 AM, ya del día 18, pero no importa, de Greenwich. O sea, mientras en Argentina eran las 23.30, en Greenwich eran las 02.30 del día siguiente. O sea, como es menos 3 argentina, yo le tengo que sumar 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Perú, por ejemplo, si yo hubiera nacido en Perú, Tendría que, que sumarle 5 horas. En vez... Porque es menos 5. Exactamente. Perfectamente entendido. es nice. Bien. 0,230. Ya tengo qué hora eran en Greenwich. Ahora. Hay una cosita. Que. Tienen que buscar. Yo en este video no voy a explicar, no voy a dar las explicaciones de los por qué. Estuve buscando videos y hay unos videos muy buenos... ...que yo se los voy a pasar en este canal... ...para que entiendan los por qué de esto. Que no es algo que se me ocurre a mí o que se le ocurrió a algún loco y que... ...sí. No. Tiene un por qué. Nosotros, acuérdense, este es el cálculo... Matemático para determinar una carta natal según el método de casas de Plácidos. Nosotros usamos la hora sideral para Plácidus, ¿sí? Entonces tengo que venir a las efemérides. ¿Sí? Ya les digo, no les voy a explicar el porqué en este video. Les voy a explicar cómo se hace y punto. Y si me siguen paso a paso es muy fácil. Entonces, yo acá tengo que buscar 1968. Ven que están todos los años. ¿sí? Yo ahí voy mostrando mes por mes todos los años. 49, septiembre de julio del 49, junio, mayo, abril del 49. Entonces, yo tengo que buscar del 68. Del 68 diciembre. ¿Sí? Yo acá, que ustedes no lo van a ver bien, pero si se familiarizan con la tabla después lo van a encontrar fácilmente acá arriba donde estoy ahí está ahí sí acá tengo esta columna que dice día esta columna que dice ST que significa sideral time, tiempo sideral. Esta columna que me indica el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, eh, Marte, eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón nodo norte eh, bueno lilith eh, y quirón ¿sí? bien nosotros nos vamos a concentrar en estos planetas nodo norte te marca nada más que el nodo norte pues el nodo sur por supuesto va a estar del otro lado ahora esto estas tablas la hicieron para la longitud 0 de cero, ¿sí? Longitud cero. Entonces, yo tengo que buscar el 17 de diciembre del 68. Ahí está el 17 de diciembre del 68, ¿sí? Y tengo que buscar en el 17 de diciembre del 68 un, una hora y minuto que hay acá en la eh, columna de sideral, sideral Time, o sea, tiempo Sideral. En este caso dice 0,542 minutos. 0,542 minutos. Por el momento, voy a cerrar las efemérides. Y vengo acá y le voy a poner acá 05.42 minutos. Esto yo se lo tengo que sumar. Siempre se le suma el Sideral Time. Ahora, yo tengo que sumar de a 60, no de a 100 ¿sí? porque una hora tiene 60 minutos entonces si acá sumo 30 más 42 me va a dar 72 pero en 60 se completa una unidad así que 72 menos 12 menos 60 me da 12 o sea que acá dejo 12 y le agrego una unidad acá. Bueno, esto es de matemática, no, nada, de segundo grado. Bueno, no, un poco más avanzado, pero tampoco es tan difícil. Entonces, 2, 3 y 5, 8. O sea que lo que me da acá es 8 horas 12 minutos. ¿Qué es lo que voy a tener acá? el sideral time del nacimiento ¿Sí? sideral time de nacimiento o sea, el tiempo sideral del nacimiento porque le estoy sumando a ah, eh, el eh, el horario en Greenwich le estoy sumando el tiempo sideral entonces esto lo que me da es el sideral time de nacimiento o sea yo nací en el tiempo sideral de las 0812 pero de Greenwich entonces yo ahora que ya tengo eso. Tengo que venir a la tabla de casas. Table of house. Escúchame bien, Trirene. Table of house. Escúchame, Jordi. Tables de Demanson. No tengo ningún alemán. Qué lástima. Auser Tabellen. Tabla de casas, bien <ríe> Estoy de joda hoy, ya ven Estoy de festejo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo en estas tablas de casas Es Todas las ciudades eh, Perdón, acá a ver, a ver si lo ven Todas las ciudades importantes del mundo. ¿sí? Por ejemplo, eh, Alst, que se pronuncia Lost en Bélgica. Eh, Alcazar de San Juan, España. Alburquerque, España. ¿Sí? Así ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Por ejemplo, Alma Ata. Unión de repúblicas socialistas Soviética. Miren si será viejo este libro eh, Igual está muy bien mantenido Porque se usa poco este. Las efemérides se usan más Pero Este no se usa tanto eh, Bueno, ¿yo que tengo que buscar? Yo nací, dije en Buenos Aires Así que tengo que buscar Buenos Aires Vamos bien hasta ahí, díganme si sí, vamos bien, sí, sí, sí Todo claro, perfecto si es negativo, se suma y viceversa. Perfecto. Eh, Mildred se ríe. Jordi, tiempo sideral natal en castellano. Muy bien. Eh, ¿Qué inglés? Dice Daniel. ¿Te diste cuenta, Dani? No, no. Si es una cosa lo mío. <risa> sí. Sí, súper clase. Jaja. Buen inglés, profe. Eres políglota, dice Lola 1. ¿Viste, Lola? ¿Viste? No sé si no te convengo más que, que el leonino. Pénsalo, pensalo. pensalo. Eh... <ríe> Bien. Encontré Buenos Aires. Ustedes no lo alcanzan a ver ahí. Pero me dice que Buenos Aires, Argentina, está a 34 grados sur. O sea, me dice la latitud... Me dice, acá en esta fila, la ciudad y el país, abreviado. Por ejemplo, arriba de Buenos Aires está Buenaventura, que es Colombia. Diana sabe dónde queda. Eh, me dice que la latitud es 3 grados norte, 54 minutos, la longitud 77 oeste, 0,2. Y que el time es 5,08, de Buenaventura. Ahora, de Buenos Aires, Argentina, me dice que la latitud es 34 sur, 40 minutos. La longitud es 58 oeste, 30 minutos. ¿Sí? Viene con una W porque viene en inglés, West. West, Far West. Yo me acuerdo por eso, por las películas de Far West. West es el lejano oeste. Bien. Si viene con una E, es est, de este. Eh, y si viene con una N, de norte. Bien. Eh, en la latitud. Eh, en este caso tengo 34 grados sur, 58 este, y me da un time que es la corrección del verdadero time me dice que Buenos Aires es 3.54 ¿Sí? no es 3 que en todo el país se use se estipule que es el menos 3 ¿Sí? no quiere decir que sea menos 3 es Menos 3.54 En realidad me dice que es 3.54 ¿Yo de dónde saco que es menos? Porque está al oeste En esta tabla no les va a venir Menos y más Les va a venir todo sin el menos y sin el más Si es al oeste Lo tienen que restar Si es al este lo tienen que sumar entonces 3 horas 54 minutos me dice que es la exactitud de este eh, de este lugar de este sitio de Buenos Aires ¿Sí? entonces yo como me decía que la que era el oeste, lo tengo que restar. Si Buenos Aires hubiera estado al este de Greenwich, ¿sí? lo hubiera tenido que sumar. ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo la carta natal de Lola, que nació en el uso horario más uno, más dos, Acá le hubiera restado más uno, más dos. Y acá le hubiera sumado lo que corresponde. ¿Sí? Eso depende si se está al este o al oeste. O sea, si estoy haciendo una carta al oeste. Acá voy a restar y acá voy a sumar. Si estoy haciendo una carta que está al, al oeste, acá voy a sumar y acá voy a restar. Y creo que lo dice las dos veces igual. Así que lo voy a volver a repetir. En esta primera vez, si estoy al oeste, sumo. Si estoy al este, resto. En esta segunda vez, acá siempre sumo. Y en la tercera vez, digamos, voy a, si estoy al eh, oeste, resto, si estoy al este, sumo. Esto es para corregir la hora. Fíjense que yo me fui desde la hora oficial, que marcaba el reloj, me fui a la hora de Greenwich. Ahí le sumé el tiempo sideral. Me dio el tiempo sideral de nacimiento en Greenwich. Y entonces ahora tengo que volver a Buenos Aires. ¿Qué hora eran? En ese momento en Buenos Aires. En, el, en la hora sideral de Buenos Aires. Entonces tengo que restarle lo que realmente corresponde no lo que dicen los relojes para hacer esta resta yo tengo que hacer igual o sea, acá tengo que sacarle una hora y sumarle 60 minutos acá entonces este me va a quedar en 7 y este me va a quedar en 72 sí. Entonces, este le va a prestar 1 al 2. 12 menos 4, 8. 6 menos 5, 1. Me van a quedar 18 minutos ahí. ¿Sí? Y acá, 7 menos 3, 4. ¿Sí? Entonces... Este, este resultado es el tiempo sideral de nacimiento en Buenos Aires. Esto era el tiempo sideral de nacimiento en Greenwich. Sí, O sea, en la ciudad que yo nací. Ahora, como está al sur, si estuviera al norte, ya tuviera definida la cuenta. Como está al sur, le tengo que sumar 12 horas. En otro video voy a explicarles por qué. Por ahora crean en mí. Sí, 12 horas. Entonces, sumo 12 horas. O sea que la, el resultado que me queda es 16, 18. ¿Qué hago con eso? Vengo de nuevo a la tabla de casas. ¿Se acuerdan que hice especial hincapié en que Buenos Aires... Lo voy a volver a mostrar, aunque no lo ven, pero lo voy a volver a mostrar Buenos Aires está a 34 grados sur si ¿Sí? ahí está marcadito 34 grados sur entonces, vengo acá atrás después que se terminan todas las ciudades acá vienen todas las ciudades eh, de, de Estados Unidos y, y no sé qué otras ciudades vienen. Dividido por estados, ¿sí? O sea, nada, vieron que para ellos le dan todo especial. Pero por ahí veo Valencia, en España no sé qué significa. No sé por qué viene esto ahí, a ver. Deme un segundito, que quiero ver de se trata. No sé, bueno, no me importa. Eh. Bueno, vieron que ahí dice eh, 34 grados. Entonces, yo tengo que venir acá, a esta parte de la tabla de casas, donde me va indicando la latitud. Ven acá arriba, tengo la latitud. Un grado, dos grados, tres grados. Entonces, yo tengo que buscar el 34. Me voy hasta el 34. ¿Sí? Me voy hasta el 34. ¿Sí? Cuando encuentro el 34... A ver, voy a tratar de mostrárselos donde empieza el 34. Acá empieza el 34. A ver. Igual siempre lo van a ver al revés, pues yo se lo estoy mostrando al revés. <ríe> Acá arriba va a decir latitud 34, latitud 35, latitud 36. Acá me va a decir sideral time. Y me van a venir la casa 10, 11, 12, ascendente 2 y 3 del norte. Abajo de todo me va a decir 34 sur. Acá me dice 34 sur. Y me va a explicar que se trata de la casa 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces yo ahora en la columna de Sideral Time, que es esta columna, tengo que buscar el numerito más aproximado que encuentre a este que me dio el resultado. A 16, 18. Busco, parece difícil, pero no es tan difícil, eh. Y por ejemplo, acá encontré el 16 veintisiete, dieciséis veinte cuarenta y Ahí está, ese es el que más cerca está. Sí. Entonces, yo vengo y digo, a ver, acá me dice que la casa 4, acá abajo de todo me lo marca, estoy viendo que está saliendo, bien, la casa 4 va a estar a 7 grados de Sagitario. Entonces yo puedo ir tomando nota. ¿Sí? A ver dónde se vea. No se sé va a ver. Casa 4. A 7 grados de Sagitario. Después la casa 5, la casa 6, la casa 7, la 8 y la 9. Bien. La casa 5 me dice que va a estar a 0 grados de Capricornio 0 grados de eh, perdón de Capricornio eh, la casa 6 <coughs> a 23 grados de Capricornio. Se me va Virgo, ¿eh? No puede, no es Virgo. La casa 7 me dice que está a 23 grados 21 minutos de Acuario. La casa 8 a 7 grados de Pisces. Y la casa 9 a 11 grados. No saben cuánto hace que no hacía esto. Eh, de Tauro. Perdón. Acá no es 7 grados de Pisces. Es 7 grados de Aries. Ven que me lo comí justito. Eh. Y este 11 grados de Tauro ¿Sí? Entonces ya tengo Marcadas las casas Yo ya sé que las casas Contrarias van a ser En el lugar contrario Entonces si empiezo por la Casa 7 Y digo la casa 7 está a 23 Grados 21 minutos de acuario Entonces cuento acá 10 20, 21, 22, 23. Marco ahí. Entonces yo ya sé que a 23 grados de Leo voy a tener el ascendente. Porque la casa 7 es el descendente. Normalmente se marca con un fondo de flecha y con una flecha entonces ascendente descendente ¿sí? ahora voy para la casa empecé por la casa 7 que me marca la 1 ahora voy para la casa 8 que me va a marcar la 2 ¿sí? 1 7 2 8 7 grados de aries 7 grados de aries 7 grados de libra siempre van a estar ahí así entonces yo acá ya le puedo ir poniendo esta es la casa 1 ¿sí? y esta es la casa 7 ya lo puedo ir marcando la casa 9. La casa 9 está a 11 grados de Tauro. 11 grados de Tauro, 11 grados de Escorpio. Los estoy aburriendo, me avisan, ¿eh? Y largamos ya la clase. O sea, esta va a ser la 2 y la... 8 eh, sí, bueno, seguimos. Ahora sí, la me marca la casa 4 me da la posición de la casa 4 me dice siete grados de Sagitario. Quiere decir que si la casa 4 está a 7 grados de Sagitario, la casa 10, o sea, el medio cielo, va a estar a 7 de Géminis. ¿Sí? Entonces yo acá ya puedo marcar la casa anterior, que son las 9. ¿sí? Y por último, la casa 5 a 0 grados de Capricornio Sí, no es por último A cero grados de Capricornio O sea, cero grados de cáncer La Ahora Marco Casa Perdón casa 4 eh, casa 10 eh, y ahora la 6 que si sí, esta es la última 23 de capricornio 23 de capricornio quiere decir que 23 de cáncer sí. Entonces, ahora ya puedo marcar la eh, casa 5, la casa 6, y acá la casa 11, y la casa 12. ¡Listo! Ya tengo hecha mi carta natal. ¿Se ve ahí bien? ¿Se entendió? Lo leo. ¿Sí? yo ahora después quiero mostrarles algo que quiero que veamos si más o menos coincide acuérdense que estas cuentas que yo hago nunca van a ser tan exactas como la que hace la computadora pero quiero ver después en mi carta natal, yo esto no hice la prueba ¿eh? no hice la prueba, o sea eh... no sé si me va a dar igual más o menos sé que está tengo a Virgo interceptado a Piscis interceptado o sea, más o menos sé que vamos por el camino correcto pero no sé si me van a, a, a coincidir los grados ¿sí? pero después lo vamos a comprobar ahora bien cuando trabajas en forma manual ¿cómo colocas los planetas? bien eso es un tema que tenemos que verlo acá, en las efemérides. Tengo que buscar el día de nacimiento, 68, diciembre del 68, y tengo que buscar mi día de nacimiento. ¿Sí? Bien. Yo nací... El 17 de diciembre. Entonces. Acá me dice que el sol estaba a 25 grados 7 minutos. ¿Sí? A las 5 y 42 el Sideral Time, ¿sí? Pero yo, según el Sideral Time, nací a las 16.18, ¿se acuerdan? Que hice toda la cuentita y llegué a las 16.18, entonces quiere decir que El sol no estaba a 25 grados 7 minutos. Porque ya habían pasado casi 10 horas. O sea, casi mediodía. Y si el sol se mueve más o menos 52 minutos por día, quiere decir que mi sol estaba... No a 2507 como me marca acá. Sino que estaba más o menos a 25.33. Entonces, vengo y lo marco. Busco Sagitario. Y marco el Sol. Y le pongo acá al Sol veinticinco grados treinta y tres minutos ¿Sí? lo mismo voy a hacer con la luna 17 de 17 de diciembre me dice que a las cinco cuarenta y dos la luna estaba a 16 grados de escorpio. Ahora, pasaron 10 horas hasta que yo nací. ¿Sí? Entonces, estaba a 16 grados. Y la luna... 24 horas después, estaba a 0 grados de Sagitario, o sea, el día 18, quiere decir que la luna recorrió en ese momento 14 grados en 24 horas. Entonces, en 16 horas, ¿cuánto habrá recorrido de esos 14 grados? Y más o menos... Unos 10 grados. Así que. Más o menos. Ahora nos vamos a poner a hacer cuenta de tres simples. ¿sí? Más o menos. Mi luna. Cuando yo nací. Estaba a 26 grados de escorpio. Ahí la marco. Todos los demás planetas. Los pongo tal cual figuran acá. O sea. Mercurio. Figura que estaba. Estaba a 0 grados de Capricornio, lo marco. Eh, Venus a 8 grados de Acuario, lo marco. Eh, Marte a 22 grados de Libra, lo marco. Júpiter a 4 grados de Libra, lo marco. Eh, Saturno a 18 grados de Aries, lo marco. Eh, Urano a 3 grados de Libra, lo marco. Eh, Plutón a 27 grados de escorpio, lo marco. Perdón, Neptuno a 27 grados de escorpio. Más quisiera ser Plutón en escorpio, ¿no? Eh, y Plutón a 25 grados de eh, Virgo, lo marco. Los nodos estaba eh, el, el nodo True, que es el nodo Norte el nodo verdadero también le llaman estaba a 6 grados de aries entonces ya puedo marcar a 6 grados de aries el, el nodo norte y a 6 grados de libra el nodo sur Sí, pues siempre están en signo opuesto y con eso ya tengo definida toda la carta natal bien esto si es necesario, mírenme bien, mírenme a los ojos, esto si fuera necesario, yo lo repito, no una, diez veces. Pero yo no creo que vaya a ser necesario porque ustedes son gente muy inteligente. Así que yo creo sinceramente en ustedes. Diría Cristina Fernández de Kirchner. Creo en ustedes. Así que voy a comprobar con mi carta natal. Que la tenía acá. Muy bien. A mí el ascendente me dice que. O sea, la casa 7 me dice que estaba a 23 grados 21 minutos de acuario. Entonces vengo y me fijo acá. Casa 7, 23.55 de acuario. ¡Casi, casi, eh! O sea, el ascendente yo lo tuve que haber marcado a 23.21 de Leo. Y acá está a 23.55. La verdad es bastante exacto me salió la cuenta, eh. Yo pensé que era menos exacto el método. Bien. La casa 2 me dice a 7.59. Bueno, acá yo lo marqué a 7 grados, me decía. La casa 3... Eh, 11 grados. 11 grados 59. 59. No, perdón. La casa 3... Sí, está bien. La casa 3 y la casa 9. Perfecto. A 11 grados. La casa 4... Me dice a 7 grados. Muy bien. 7 grados, 39 minutos. La casa 5, por eso soy tan cascarrabia. Bueno, acá me dice... No. Casa 5 a 0 grados de Capricornio. Perfecto. Y la casa 6 me dice a 23 grados de Capricornio. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió?